contenido de la carta? Vamos a verlo un poco. ¿Por qué La Primera Guerra Mundial, no lo leéis, ¿no? Supongo desde donde estáis. Os pues lo voy a leer tal como ha quedado traducido del inglés. ¿eh? O sea que por eso entendete más o menos las palabras como funcionan para encasillarlo. La Primera Guerra Mundial, si pensamos que esto se escribió en 1715, a ver qué se está llevando, ¿no? Uh, os he dicho la fecha, ¿verdad? Que sea sí, mil... el 15 de agosto de perdón, de 1871. 1871, bueno, tampoco varía tanto. Siempre es antes de las guerras mundiales. La primera guerra mundial debe provocarse para permitirle al Illuminati derrocar el poder de los tares en la Rusia. ¿Sabéis qué mandaban los tares ¿no? Antes de que hubiera el comunismo, ¿no? ...y de fabricación que rural... ...una fortaleza de comunismo ateísta... ...o sea que... ...iban a hacer caer... ...el zar de Rusia... ...para... ...que surgiera un comunismo... ...ateísta... ...sin Dios por supuesto... ...las divergencias causadas... ...por los agentes de los Illuminatis... ...entre... ...entre... ...atención a esto... ...os dice... quiénes provocarían esto... ...los imperios británicos... ...y germánicos... Fomentar esta guerra se usarán. Al final de la guerra el testamento de comunismo se construya y usó para destruir a los otros gobiernos y para debilitar las religiones. ¿Se cumplió o no se cumplió esto? ¿Cuáles fueron los incitadores de la Primera Guerra Mundial? ¿No fueron ellos los que aquí describe? ¿Estos dos bandos? ¿Pero con una mano negra detrás con un propósito para crear un comunismo en Rusia? Pues pasó, ¿eh? Qué casualidades, pasó a perfección. Fijaros, la Segunda Guerra Mundial, según esto es un invento de 1933 de una señora, no de un masón en contacto con Lucifer. La Segunda Guerra Mundial debe fomentarse, pero es fuerte, debe fomentarse. Estamos hablando que la están provocando, la iban a provocar gente. Y se mueren millones de personas. Debe fomentarse aprovechándose de las diferencias entre los fascistas... Y los sionistas políticos ¿Quiénes fueron los fascistas? ¿Quién empezó la Segunda Guerra Mundial? Hitler. Hitler, fascismo, ¿no? Se añadió Mussolini, ¿no? Fascismo puro Y por el otro lado ¿Por qué se provocó? ¿Cómo subió Hitler al poder? Porque se decía que los judíos Habían llevado la economía de la Alemania ¿A dónde? Al Garete y que ellos eran los causantes de esta situación maldita que estaban atravesando por eso se decidió matar hasta 6 millones de judíos como si ellos realmente, la muchedumbre, fueran los culpables de todo esto aunque es cierto que muchos de ellos utilizaban el dinero y de qué modos, ¿no? pues qué casualidad, esperaros, no termina aquí esta guerra debe provocarse para que el nazismo se destruya y que el sionismo político es muy bien bastante para instituir un Estado soberano de Israel en Palestina. La Segunda Guerra Mundial se iba a crear porque como los judíos iban a recibir a base de bien, ¿qué se pediría para los pobres judíos? Que tuvieran una nación. ¿Pasó o no pasó esto acaso? ¿Qué nos dice la historia? Pues lo corroboró a la perfección. ¿sabéis? se pidió que los judíos tuvieran una nación otra vez y una resolución los vamos a poner en la Patagonia Argentina en el quinto pino del mundo los judíos de dónde salieron originalmente de dónde están ahora, ¿no? el movimiento sionista dijo ahí va a ir bueno, ya os podéis imaginar quién pero ellos no y se pusieron R.K.R. tozudos hasta que al final, por cuestiones políticas, ayudadas por un cierto señor llamado Rothschild, del cual hablamos muchísimo, y que da mucho que hablar, fue apoyado todo para que pudiesen volver de donde salieron, Palestina, Israel. Qué casualidades, ¿eh? sigue diciendo la carta durante la segunda guerra del mundo comunismo internacional debe volverse bastante muy bien para equilibrar cristiandad que se refrenaría entonces y se sostendría en jaque hasta el tiempo cuando nosotros lo necesitaríamos para el cataclismo social final o sea que han mantenido el comunismo ellos mismos con un objetivo para algo que va a suceder porque el comunismo en Rusia ha caído, teóricamente, pero sigue siendo una potencia totalmente contraria al, al mundo occidental, ¿no? Sobre todo al poderío de Estados Unidos, ¿no? Claro, el mundo comunista. Yo no sé si veis esto que solo son coincidencias. Vuelvo a repetir, si alguien ve que solo son coincidencias, yo debo ver visiones, porque veo demasiadas cosas. Y no creo que sea el único, ¿verdad? hemos hablado de dos guerras mundiales. Os he dicho que la carta dice que hay tres guerras mundiales. Fijaros. La tercera guerra mundial debe fomentarse tomando la ventaja de las diferencias causadas por los agentes de los Illuminatis entre los sionistas políticos y los líderes de dónde? Del mundo islámico. Ay madre entonces toda la situación que está pasando de Al-Qaeda y todo este rollo que nos están vendiendo realmente es que el mundo musulmán porque sí, ahora le da la gana de rebotarse contra el mundo cristiano, entre comillas ¿quién dice que va a motivar eso por detrás? los agentes de los Illuminati que siguen actuando en los dos bandos como dijimos la semana pasada para crear la confrontación ¿No estamos viendo el desarrollo acaso de las noticias diariamente que nos está poniendo los pelos de punta, viendo cómo se están creando dos bandos, el mundo islámico contra el mundo sionista de un modo brutal, y que unos apoyan los comunistas al mundo islámico y los otros, los aliados, precisamente al otro lado, a los judíos? ¿Qué se está intentando hacer con esto? Se nos está manipulando a todos, a todos a musulmanes, a cristianos, a judíos a todos incluso a las personas que dicen que no creen absolutamente en nada porque todos están siendo víctimas de una manipulación mundial para conseguir un objetivo y creemos que no va a pasar nada pues desde el momento han pasado las dos guerras mundiales clavaditas con los personajes que describe yo no veo casualidades en esto. ¿eh? Sigue diciendo, la guerra debe dirigirse de tal manera que el Islam, el mundo árabe musulmán y el sionismo político se destruyan mutuamente. <risa> ya habéis visto documentales ¿no? de cómo han trabajado juntos en todos los negocios petrolíferos y demás. ¿No los habéis visto? Pues han pasado por televisión documentales así que vale la pena verlos. No sé, Ya veis que las cosas no pasan porque sí, ¿eh? Que los primeros en salir en Estados Unidos nos permitían a hacer huevos. Eso de los que pudieran salir en barco la familia de vida. Sí, hay cosas muy curiosas que pasaron, ¿eh? Es sí, que como Estados Unidos con tanta tecnología, no puede coger una persona. hay hay cosas que no cuadran muy bien, ¿no? Esta noche hace... Pasó mañana y pasó mañana, hace mi reportaje exclusivo del tema PESI, ¿sí? en el, canal, el, el 4. canal 4, Yo nuevas tengo con aquí. ¿Sí, ah? Con 8 de eh, el... hoy a las 8 de mi cuarto, hoy a las 9 y media y mañana, ¿Sí? mañana es a las 10 si me permitís terminamos el tema y luego si queréis abrimos un poco para que al menos haya suficiente filmación que si sí, no nos quedamos sin <risas> dice entre tanto las otras naciones una vez más dividido en este problema luchar al punto de exhaustación quiere decir que las demás naciones se van a ver implicadas en el contexto de esta guerra física, moral, espiritual y barato completo se reprimirán liberarán a los nihilistas y los ateos y nosotros provocaremos un cataclismo social formidable que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto de ateísmo absoluto, origen de salvajismo del tumulto más sangriento entonces por todas partes los ciudadanos, obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios ¡ostras! ¡qué minoría! exterminarán a esos destructores de civilización y la multitud desilusionada con la cristiandad cuyos espíritus deísticos quieren de ese momento estén sin compas o dirección ansioso de la manifestación universal de la pura doctrina de Lucifer sacada finalmente en la vista pública esta manifestación será el resultado del movimiento reaccionario general ...que seguirá la destrucción de la cristiandad y del ateísmo... ...los dos conquistaron y exterminaron al mismo tiempo. O sea que va a salir un líder absoluto... ...en algún momento... ...donde la pura doctrina de Lucifer... ...impere a todos porque todos la van a aceptar... ...como ese Mesías que va a terminar con todo. Las tres guerras mundiales se han ido haciendo con objetivos... ...y de momento las dos primeras se han cumplido a la perfección... ¿Dudáis que la tercera va a conseguir su objetivo? Vamos a ver profecías donde precisamente eso dice que se va a cumplir. Y la va a la sí, la tercera va a la vencida. Pero cuidado, estamos hablando de una guerra mundial como si nada. Pero esto quiere decir que habrá millones de personas muertas otra vez. Y todo por las gracias de ya veis quién. De unos señores que siguen a un gran Dios llamado Lucifer increíble ¿verdad? pues nosotros aún decimos esto con un tiempo para ver si esto se va a cumplir o no veremos si hay otras profecías que nos hablan de todo esto pero si alguien cree que esta carta en verdad no se escribió yo no sé qué decirle pero vamos, ya veis a la perfección ¿eh? pues quizás está llegando el momento en que esta tercera guerra mundial se vaya acercando y solo hace falta que oyáis los comentarios de los analistas políticos Todo el mundo ve que la situación está llegando al límite Y que todo el mundo va destinado, parece ser, a, al cataclismo pirán, el, el, el y no, para. no para Y serán los únicos países a añadirse a la fiesta, va a haber más Sabéis, Hay profecías que hablan de todo esto Y no se tratan mucho, también las vamos a tratar ¿Por poco uh...